Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepyntora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Antes de seguir con la aventura, como pueden ver, dice: Los datos de Zelda son registrados en la Pokédex. ¿Por qué? ¿Por qué? Dirán: Si no puedes capturar Pokémon si no son solamente de ruta. Mm, sí, pero es que en este juego, Pokémon Sol y Luna, en el Poké Resort, eh, o sea, en las bahías, esta. Hay algunos Pokémon que se pueden quedar en tu equipo si quieren. Entonces, mmm... yo lo voy a poner como un nombre, como si fuera uno del, uno del equipo. Y voy a poner una pregunta en el botón de arriba a la izquierda. Que es la pregunta de, ¿me puedo quedar con Zelda? Entonces vamos a ponerle un nombre. Es chica. Y como siempre lo tengo chungo con las chicas en, en mi canal. Vamos a... A darle un nombre cualquiera de cualquier compañera que yo conozca o conocido mío. Bueno, que le gusten Pokémon... Eh... Tali. Talia. Tali. Es un Shelder ¿vale? No sabemos si, si Tali va a, a estar en el equipo o no. ¿De acuerdo? Por el momento lo vamos a mandar al PC... Y después se elegirá, ¿no? Pero vamos, que si, es, si hay algún Pokémon que llega al, al Poké Resort, la pregunta es... ¿Se puede quedar en el equipo como por ejemplo este Magnemite? ¿Vale? Dice... ¡Eh! Por lo visto un Pokémon salvaje ha venido a visitarte. Seguro que las Pokeadas han servido de reclamo. Magnemite eh, salvaje parece feliz por, su, eh, por sus atenciones. A este paso seguro que se queda en tu Poké Resort. Cheji, pásate de nuevo por aquí mañana a ver si es verdad. Entonces... Eh, puede pasar lo mismo con con este Magnenade que con el. Que con Shelder, con Tally. Entonces, ustedes deciden qué va a pasar con este tipo de Pokémon y este tipo de. Entre comillas, captura. Porque no es una captura, ¿vale? Eh, voy a seguir entonces con todo lo que viene siendo el juego. Les digo, mmm, Sigue habiendo arriba a la derecha. Eh, también le voy a dejar la información en el botón de información. El sorteo del juego de Pokémon Sol y Luna por el. por los mil usuarios. Por los mil seguidores. Y bueno, habíamos dejado por aquí el juego. Voy a guardar. Porque, claro, no guardé antes. Voy a guardarlo. Porque toca la lucha contra la capitana. Vamos a ver qué pasa contra. contra Maila. Y bueno, desearme suerte. Porque la verdad que no sé en qué va a deparar esto. A ver. ¿Qué Pokémon ponemos el primero? Tenemos a Annie mm, Sí, venga Annie Venga Annie, venga venga. Vamos contra el poké Contra la Capitana Venga, venga Bueno, Ricura, Ya sé que has hecho... Bueno, esto ya lo leímos antes Y me, me invita a estar... A ver si ya estoy listo para confrontar el combate Y ahora vamos a decir que claro que sí Claro que sí Claro que sí que voy a luchar contra ti <ríe> Estupendo Que sepas que no pienso contenerme Mis pequeñines de tipo roca son más duros de lo que parecen No lo dudo <ríe> No lo dudo La una maila te desafía Tiene tres pokés Está este hombre bomb B A ver Mm, vamos a ver si puedo pulsar la L Sí puedes disminuir la defensa especial Sí, venga, yo creo que con un zumbido Lo podemos dejar a 3 cuartos 4 de vida Wow, casi la mitad ¡Mierda! A paralizarme Rikipompe, venga, tú hace, haz todo lo que puedas, Annie Vamos a seguir utilizando zumbido. Ay, no se pudo mover. Avalancha. ¡No! ¡No me mates a Annie! ¡No me la mates! <risa> me, Annie, vamos a hacer una cosa. Usa peso de drenaje. Avalancha. ¡Cúrate, ¡Cúrate! Eh... ¡Vola, Polen! ¡Cárgate a ¡No! ¡No! <ríe> ¡No! ¡Annie! ¡Annie se queda con uno de vida! ¡Dios, qué miedo! Mmm... Creo que aguantas la avalancha, ¿no? Sí, como un campeón. Como un campeón, claro que sí. Eh, usa sorpresa. Vale. Y ahora usa... Demolición ¡Mierda! ¡Ah! Toma Eso no te lo esperabas, ¿no? Demolición otra vez Toma Jeje. Vale, tengo que pensar un poco en cabeza A Voldor Voldores, Voldores, Voldores, Voldores, Vale. Mm, voy a seguir luchando. Voy a usar primero Desarme. Porque seguramente que tiene Robustez. Golpe cabeza. El Igual lo aguanta. Muy bien. Y demolición. Y te lo cargas. Ya. Toma. Uf, qué, qué miedo. Aniel 31. Licanrock. Rock. No. Vamos a seguir con... Con... Eliwers Y... Poder Z. A ver. Son 140 frente a... 140 Pues ráfaga demoledora Vale Cárgatelo, porfa Cárgatelo, venga Eliwers, tú puedes Tú puedes, Eliwers. Ráfaga demoledora Licanto no puede ser nada contra ti Venga, venga, venga Toma. Adiós Maila <ríe> Acabada, ¿no? Muy bien. Ese Eliwers, ese Eliwers, eh. Al 31 que sube. Carla al 31 también. Dagorita al 32. ¡Fantástico! Uy. Venga, vamos a limpiar a Eliwers, que se lo merece. Después de colmarle de muchos mimitos a este gran Eliwars, que han hecho ha hecho que gane a la Cajuna, vamos a seguir con la historia. Dice, ¿cuánto mayor es el esfuerzo? ¡Más brillante es la victoria! ¡Extraordinaria! ¡Me dejas de piedra! Te has ganado li Litostal Z, el cristal de tipo roca. No tengo ningún Pokémon tipo roca ahora mismo. Pero bueno, gracias. Gran prueba superada. El sello ahí, taca. El sellazo. Bien. Esta es la pose que te permitirá atraer, extraer todo el potencial del poder Z del tipo roca. El movimiento de caderas fun es fundamental, así que no pierdas detalle. Si es la pintora, no pierdas detalle. Que tiene una cadera la señora, que vamos. <risa> vale. Le está flipando, ¿eh? Usadlo con cuidado. Los Pokémon tipo roca son duros, robustos y sus ataques pueden ser demoledores. Son justo lo opuesto a mí. Y es por eso por lo que me atraen tanto. Cosmo. Locos. ¡Maya! parece muy contento! Esta pregunta... A lo mejor te parece un poco extraña, Lilia, pero... ¿Qué te trae a las ruinas de la vida si no eres una entrenadora? Pues verás, mi chiquitín proviene de un lugar muy lejano. Me gustaría ayudarle a volver a hogar, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. Y como parece que tiene cierto interés por las ruinas, he venido a ver si encuentro alguna pista o algo... Que pueda ser de ayuda. ¿Qué Pokémon tan peculiar? Aunque sea nuestro guardián Tapulele puede ser muy violento y peligroso. Tanto interés por encontrarte con los espíritus guardianes, ¿no será que este pequeño es incluso más poderoso que ellos? ¿Cos? No, <ríe> es imposible, verdad. Aún nos guarda un camino largo y lleno de sorpresas y espero que también lleno de alegrías. Voy a acompañar a Lilia. A pesar de no ser entrenadora, se está esforzando muchísimo para ayudar a este Pokémon. Tienes todo mi apoyo, encanto. Vale. Hola, tú eres Maila, la cajuna. Me llamo Tilo, soy del pueblo Lili. Tenemos que echar un combate, porfa. Ándale, pintora, hola. Una persona to toda de verde de la Fundación AED dice que vayas al resort. Hano Hano. En cuanto termine con la, la, la gran prueba, ¿sabes? ¿La Fundación Aether? No entiendo muy bien de qué va la cosa, pero es mejor que vayas desde pintora. De hecho, te recomiendo volver a Ciudad Kantai a lomos de Charizard. Si cruzas el puente que hay pasando el Centro de Investigación Dimensionales, llegarás al Resort Ojano oh -ha Hano enseguida. La Fundación Aether. ¿La, la, la Fundación Aether pintora, me voy a quedar un rato más para ver cómo va el combate de Tilo. La verdad es que no me acaba de, gust de gustar ver cómo los Pokémon hacen se hacen daño, pero sé que entrenáis duro para poder combatir juntos. Yo no soy tan fuerte como, como el Yayo, pero puedo sacar lo mejor de mi Brione. Oh, verdad, <ríe> con Brione es posible que gane. ¿Tú, ¿Tú eres el mismo, Tilo? Tú eres tú mismo, Tilo. No importa que seas el nieto de, tu, de un Cajuna. Tú dalo todo y ya está. <ríe> bueno. Vamos a hacerle caso. Y dice que cojamos la Pokémon Tura de Charizard. Y que vayamos hasta aquí. Pues será a través de aquí, ¿no? Tengo que ir aquí. Vale. Así o sido sea, canta ahí, aquí. Voy a curar a los Pokémon, ¿no? Porque están un poco hecho polvo. Me encanta la animación del Charizard. Es que es lo mejor que hay. Me gusta tanto como las del... La del Ultrabuelo. O oh, el Megabuelo, no me acuerdo cómo se llamaba. El de Pokémon, eh... Rubio, Mega Zafiro, Alfa Wow Wow, wow Aló Lo estoy pasando un poco mal Aunque parezca que lo estoy pasando bien y todo es chachi y piruli mmm, Me está costando un poco el juego Venga, vamos hacia donde tenemos que ir Vamos hablando de Tauros para llegar rapidito porque tenemos que ir aquí ya me bajo Tauro uh -huh. pedazo de lazo eh se puede pescar? no, no se puede pescar A ver, niño. Peliper. ¡Hala! ¡Mira cómo huele a Plyper! Ah, vale. Es lo que dice la niña. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ese es el Pelaiper salvaje o es de alguien que se espera en el hotel? ¿Tengo que entrar al hotel? Segurísimo, ¿no? ¡Pikachu! ¡Pikachu! Estás aquí cogiendo... Mmm, luna. <ríe> Porque el sol no hace. A ver. Esto que es una playa. Playa del janojano ¡Guay! ¡Qué guay! Arca de cigarde, aquí encontramos una criaturita. Tú no quieres pelear, ¿no? ¿Tú quieres pelear? No estás ahí, tumbada. A la, a la, a la luz de la luna. Porque es de noche tampoco quieres pelear? No Pero tiene sed hoy Me dio un refresquito ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me dio un refresquito ¿Y tú quién eres? Estamos buscando valientes para encargarse de lanzar Pikumuku ¿Estás por la labor? Voy con mucha prisa Venga, ¿cómo dice yo soy uno de los encargados de mantener la playa de Ojanohano, como los chorros del oro. Sin embargo, de vez en cuando la orilla se llena de Pikumuku, venido de remotos confines por alguna extraña razón. No podemos dejarlo ahí. Cuando se, se secan, no es, no es una estampa muy agradable, la verdad, cosa que no ayuda a, eh, a que el turismo prospere. Además, cualquiera que los pise puede acabar eh, des descalabrándose y no es plan. Por eso mismo, alguien ha de encargarse de los Pikumuku, vuelvan al mar. Y en eso consiste la labor de un lanzador de Pikumuku. Como te habrá quedado claro. Como te habrá quedado claro, ¿no? Paso 1. Se atrapa un Pikumuku. Paso 2. Se lanza el Pikumuku mal, al mar. Se avisa a un servidor. Cuando todos los Pikumuku de la playa estén otra vez en el mar. ¿Qué te parece? ¿Reúne los atributos? De todo buen lanzador de Pikumuku Claro que sí, claro que sí Venga, a devolver a todos los Pikupu Pikumuku al mar Por lo que veo, aún quedan seis en la playa A ver, Pikumuku Uy, ¿sería Pokémon de zona? Sí, es un Pokémon de zona Venga, vamos a capturarlo Eh... Viento plata. No, Dios, adiós al Pokémon de zona. Vale, gracias, Annie. Ay, Dios mío, Annie, por Dios, cómo eres. Venga, otro Pokémon. Más? Uy, qué guay. Un sandigas. <risa> sí, ya me enteré. Sandigas pidió ayuda. ¿Otro sandigas? No, <risa> No te quiere nadie, Sandigas. Viento Plata. Vamos a curar un poquito a Ani. Y vamos a seguir intentando tirar todos los Pikumuku al mar. Y otro Stardew. gracioso que te salgan los Pokémon marinos en la, en la arena está muy bien, porque es como si se hubiese subido la, la marea y que tuviera que volverlos a echar está muy bien, muy bien me gusta bueno, con esto no te cargas al Staryu ahora va a resultar que el bicho es bueno contra el agua golpe crítico capullo Mienta plata Yo no lo veo a los pikumuku, eh Y dice que ganan y... Ah, míralos aquí ah Vale, vale, pues sí Perdí el Pokémon de ruta muy bien, así se hace Anto. Aquí hay otro. Perdí un Pokémon de ruta por gusto. Otro Picumuku. Voy a haber tenido un Starmie, un precioso Starmie. Pokémon de tipo agua. Psíquico. ¡Ah! ¡Por eso me lo cargué! Mierda, claro. <risa> Qué tonto. Y otro muku Ahora algo más. ¿Algún otro por aquí arriba a lo mejor? Con la arena. Sí, mira, aquí hay otro Piukumuku. Vale, ya están todos, ¿no? No queda ninguno. Eh, hey, currante, has dejado la playa de más limpia que una patena. Ni un solo pico a la vista. Así ellos estarán sanos y salvos en el mar y los turistas no correrán el riesgo de tropezarse. Tengo que reconocer que has superado todas mis expectativas, currante. Aquí tienes tu sueldo. Te lo has, te lo has ganado con el sudor de tu frente. Sí, he perdido un Pokémon. Coño. ¿20.000? Yo vengo todas las peces que quieras. <risas> los picumucos son unos Pokémon más típicos. Los más los, Uno de los Pokémon más típicos de Alola. Es una pena que haya turistas que no sepan apreciar todas sus, cual tus, sus cualidades No importa cuántos piukumuku devolvamos al mar hoy Mañana la playa volverá a estar llena Ya sabes, si tienes algo de tiempo para echar una mano, aquí te estaré esperando Uy, si me vas a dar todo ese dinero, vengo todos los días Todos los días Vamos, dejo, dejo... Dejo Movistar para venir aquí todos los días Venga <risa> Vámonos a lo que nos vamos Vamos a entrar en el resort Tú me tienes que decir algo ¿Y tú? Nada, venga, vamos para adentro. ¡Qué lujo! Nada. Nadie me da nada. Ah, Ana. Que diga, Alola. Ahí estamos. Eso es todo de verde. Si es blanco. Este aquí, por fin. Ah, pero debes, de discul debes disculparme. No me he presentado como es este debido. Me llamo Fabio. Como te dije, hay algo maravilloso que quiero mostrarte, el paraíso Aether. Como su propio nombre indica, el paraíso Aether es un lugar de ensueño para los Pokémon que flota eh, plácidamente en el mar. Una isla artificial construida para preservar los, a, a los Pokémon. No dudo que estarás impaciente por visitarla, pues como lo prometido es deuda para todo adulto responsable, que se precie de serlo, te acompañaré hasta allí. ¿Quieres ir, verdad? Hombre, sí, sí quiero ir. Bien, en tal caso, acompáñame, por favor. El paraíso Eder te dejará con la boca abierta. Espera, yo también quiero ir. Vaya, qué ilustre. La ilustre Mayla en persona, nos honra con su, con su exquisita presencia. Yo siempre cuido. Yo siempre cuido de los visitantes que hacen el recorrido en cuando pasan por mi isla Son mis pequeñines, como si fueran mis propios hijos Vosotros dos, escuchadme bien Vuestro mayor rival siempre seréis vosotros mismos Y vuestros mayores aliados siempre serán vuestros Pokémon ¿Qué va a hacer usted, profesor? Yo tengo bastantes historias de las que encargarme Y vosotros por, por mí, a ver toda, la, toda esa tecnología que tiene la Fundación Aether Y luego me contáis Venga, nos vemos en la próxima isla que debería ser... ¡Hula, hula! Te esperaré en el parque de, de, de Maelie. ¡Hala! ¡Adiós, Isla Cala! Total, podemos volver siempre que queramos, ¿verdad? Muy bien, pues. Surquemos los mares a lo largo de lo ancho de... A bordo de un gigantesco navío. Bueno, vale, un, en un ferry. Venga, vamos para la Fundación Aether. Y Lilia no viene. <ríe> que va a venir Lilia? ¿Estás loco? ¿No te parece increíble que este, este trozo de metal pueda flotar en el mar? Pues todo es porque los Pokémon los, porque los pues todo es porque los Pokémon los sostienen. Ah, ¿que no sabías el pintora? Sí que lo sabía, te <ríe> yo ¿En serio? ¿Qué risa si fuera verdad, no? <ríe> sí. <ríe> Ay, qué ganas de llegar al paraíso a Eder. Debe de ser una chulada de sitio. Pues sí. Venga, vamos para allá. Y vamos de noche, porque debería día hace muchos... ⁇ Ahí está, paraíso a Eder. Eder. Eder. Es la, la, la... Esa. Que es como decir Eder, ¿no? Eter. Paraíso a Eder Ahí están todos Un Miao da Lola, un Himno, un Miltank Uy, el yate ahora se ve mucho mejor le está dando la luz Aquí estamos, bienvenidos al paraíso a Eder Nuestra fundación ha creado estas magníficas instalaciones con, lo único, con el único propósito de proteger a los Pokémon. No hemos escatimado en gastos a la hora de equiparlas con la tecnología más puntera. En el nivel inferior, nuestros ingenieros están desarrollando nuevos tipos de Pokéballs. Todo con el fin de velar por la seguridad y la conservación de los Pokémon, claro está. Por otro lado, está prohibido usar las Pokéballs dentro de las instalaciones. Emiti emitimos una radiofrecuencia especial que impide su funcionamiento. O sea, pero las Pokébol para capturar o para sacar Pokémon. Señor Fabio. Vamos a ver. ¿Pero qué significa esto? Díjete a mí con corrección y usa el tratamiento que, me, que merezco. Que se note mi grandeza. De acuerdo, señor director Fabio. Bueno, he de irme. Tengo una audiencia con la presidenta para hablar con la de la conversación de los Pokémon. De la conservación de los Pokémon de Akala. Encárgate de los chicos. Que lo vean todo bien y luego que vayan a conocer a la presidenta. Adiós, Fabio. Uf. <risa> Os doy la bienvenida, Slipintora y Tilo. Me llamo Sira. Alola. ¡Hala! ¿Cómo es que nos conoce? Nuestros empleados nos informan de todo lo que sucede en Akala. Por ejemplo, sabemos que ayudaste a proteger a los Pokémon que viven allí, Tilo. Te lo agradecemos de todo corazón. ¿Me acompañáis a, a la entrada principal que está arriba? Se está alargando un poquito el episodio. No pasa nada. Pulsamos el botón y... Voilà. ¡Hola! <coughs> Perdón. Esta es la entrada principal. En el mostrador de la recesión pueden ocuparse de curar a vuestros Pokémon si así lo deseáis. Si los dos estás haciendo recorrido insular para convertiros en campeones, eso significa que tenéis 11 años, ¿verdad? ¿Lo sabes todo? ¿Cómo decirle? Fuerte entera. Eso mismo. <ríe> Al cumplir los 11 años, cualquier niño que, que, que quiera... Pueden emprender el recorrido insular Yo lo hago porque quiero vencer a mi Yayo Algún día Pero es que es súper fuerte Ah, sí Bueno, supongo que es tan bueno Tan buen motivo como cualquier otro Son muchos los niños Que, de que deciden dejar atrás a su familia Para emprender una gran aventura Mentira Aunque por suerte no están, no están solos Ya que los Pokémon pasan a ser Su nueva familia pero basta ya de chachara, chicos. Vamos arriba, y os enseño el resto de las instalaciones. ¡Sujetaos! ¡Oy, qué bonito! Les recordamos que el Paraíso Aether es un área de conservación de los Pokémon. Por esta razón, el uso de Pokéballs está prohibido dentro de las instalaciones. ¡Esta es la Reserva Protegida! ¡Cómo mola! Sí. Esta zona es un refugio para los Pokémon que han sido atacados por el Teen School. Y también nos encargamos de algunas especies en peligro de extinción. Por ejemplo, la, la población de consola se ha reducido drásticamente en los últimos años por ser una presa fácil para los Toxapex. Los qué? Dejadme que consulte su entrada en mi Pokédex. Córsula Toxapex Toxapex Se arrastra por el lecho marino Con sus dos extremidades Deja siempre una estela De, ras de restos de Córsula por donde pasa yo siempre dice que la naturaleza También tiene su lado cruel Pero la fundación La fundación de puede proteger a todos los Pokémon Obviamente eso es imposible lo que intentamos es preservar el equilibrio natural Aunque es difícil juzgar ¿Hasta qué punto es aceptable La intervención humana? La Fundación Aider es una pasada Aunque no acabo de entender una cosa ¿Por qué se ha instalado en un sitio Como Lola? Mm, la verdad Es que tampoco sé exactamente Por qué nuestra presidenta tomó Esa decisión A menudo cuesta saber lo que tiene En mente Es una mujer inescrutable Hablando a la presidenta. Creo que ahora mismo se encuentra en la reserva. Si queréis poder ir, podéis ir a saludarla. Bueno. Vamos a irlo dejando por aquí. Vale, porque me temo que hay más vídeos. Entonces vamos a guardarlos a a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.